Buen día, bienvenidos todos a este canal. Este es un nuevo video en el cual estaremos hablando de la nueva página web que se estrena en unas pocas horas. Le quedan como algunas cuatro horas. Se llama 5 billion sales, o sea, 5 billones de venta. Pues esta página trata de eh, según ellos nos pagan Hasta por la búsqueda que hacemos en Google Por todo lo que buscamos eh, Porque esa información ellos se la venden a personas que Utilizan ese tipo de informaciones para su sitio web Bueno, vamos al lío Aquí como pueden ver Estoy dentro de la página web Y lo primero que nos sale es que entramos Es este tiempo Un tiempo... Este tiempo que vemos aquí es la, lo que les resta a la aplicación para estar en funcionamiento. Y como pueden ver aquí, estos son los niveles que trae la aplicación. Dice que necesita líderes en cada país, eh, el estado, comisiones, esas cosas, ese tipo de información estarán disponibles en unas horas después de, del lanzamiento. Aquí lo acabo de poner en español, para que puedan verlo mejor. Eh, aquí estamos viendo el tiempo aquí. Y bueno, aquí dice todos los que los detalles que necesitamos saber de esta y pues bueno eh, como pueden ver esto a ver, coño no, yo voy a tener que cortar un grupo de bueno eh, vamos a revisar aquí en las opciones ellos incluso te envían mensajes cuando tus referidos entran también te mandan mensajes eh, y los mensajes pues ahí están con lo que podemos trabajar que son videos, tareas y cosas así y bueno, eh, cada referido que yo he entrado también me aparecen aquí en los mensajes ahí donde dice nuevos del administrador ahí están, ahí como pueden ver eh, me dice que alguien ha entrado al nivel 1 otro se unió a mi nivel 1 y así pues sí, eh, esta es una buena plataforma, yo la veo muy buena porque la verdad, eh, mientras esté el tiempo de lanzamiento, antes del, del lanzamiento, si tú invitas a 6 personas, te van a subir al nivel 1. Si invitas a 12 personas, te suben, pues, al nivel 2. Y así sucesivamente, hasta el último nivel, que es el nivel 7. Si invitas a 30 personas, pues, te suban al nivel 7. Y nada, señores, pues, aquí se la puedo dejar. Este es un video muy corto. Solamente para darle el detalle ya que solamente le quedan tres o dos horas a la aplicación para iniciar a trabajar ¿Qué pasa? Que cuando inicie ya no será gratis los niveles Ya una vez que inicie la cuenta regresiva ya tendrá por qué pagar para subir de nivel Entonces eh, quería comentárselo ahora que tienen tiempo de entrar gratis No sé cuándo vayan a ver este video eh, espero que lo vean a tiempo y que así puedan unirse gratis a tiempo y no tengan que pagar nada bueno eh, esto es todo eh, nos vemos en un próximo video recuerden suscribirse y darle a like y nos vemos en la próxima muchas gracias